¿Qué más. ¿No? Pues bien, reciba un saludo muy especial de parte del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldri Bautista Monte, quien hace extensivo esto para todos los habitantes de la región noreste. Y en esta ocasión, por instrucciones de él, estamos posesionando como nuevo director general noreste en asiento en esta importante provincia de Duarte, municipio de San Francisco, de Macorís, la ciudad de Raya, la general del de licenciado... Morison Olivense Minaya, quien viene desde la Dirección Regional Norte, con asiento de corto plata, y sustituye en esa función al general de brigada Ludin Miguel Suadví Correa, quien durante unos cuantos meses ha estado con ustedes, trabajando de manera coordinada y haciendo un trabajo que hasta donde hemos hecho la evaluación ha sido muy bueno. De hecho, las los informaciones que manejamos de las autoridades, de los medios de comunicación y de ciertos sectores indica que estaba trabajando de la mano con ustedes. Y eso es lo que se quiere, que se trabaje en coordinación y en armonía con los diferentes sectores. Así que, General Salim, los felicitamos por ese trabajo. Y esperamos que todo el apoyo que ustedes dieron, entiéndanse los medios de comunicación, los miembros de la Policía Nacional, ...las autoridades, los representantes de diferentes sectores de la región noreste... ...también se lo den al General Orison Olivense Minaya... ...quien es un oficial muy preparado, ha estado en otra ocasión aquí... ...y sabemos que trabajando en equipo, que trabajando en coordinación... ...se van a recibir buenos logros en materia de ciudadana. Así que, en nombre del señor Director General de la Policía Nacional... ...Mayor General Ney Andrés Bautista Monte, ...hacemos de conocimiento este cambio... ...y esperamos que sea de beneficio para la seguridad ciudadana. Comandante aldea, éxito en las nuevas funciones que usted va a realizar en Santo Domingo. Y a usted, comandante Minaya, sabemos cómo va a bien, porque es una persona que se entrega... ...y que trabaja en coordinación con los representantes de los diferentes sectores. Sí, muy buena tarde uh, el señor, su director, la Policía Nacional General de Brigada... Navy Luis Pérez Sánchez, buenas tardes al general de brigada Olivense Naya, muy buenas tardes, oficiales superiores, oficiales subalternos, clases, alistados, muy buenas tardes, líderes comunitarios, Odilín Morel, el Pastor Fix, los demás líderes comunitarios, el magistrado Benedito presentación del fiscal titular, muy buenas tardes, distinguidos miembro de la prensa. Eh, Realmente nos sentimos altamente satisfechos con el apoyo que nos han brindado aquí en nuestra gestión por varios meses en la región Dirección Regional Noreste. Eh, la Asociación de Comerciantes le agradezco el apoyo brindado, así como a la Iglesia a la Evangélica, a la Iglesia Católica, así como también a los líderes comunitarios, eh, la Asociación de Motoponcho, eh, los miembros de la prensa y al personal policial, eh, comandantes de departamentales, su director regional, eh, supervisores, zonales, comandantes de destacamento y las, los patrulleros, nos sentimos altamente agradecidos y esperamos que ese mismo apoyo que me brindaron a mí, se lo brinden al general Olivense Minaya, un general que ya está como manifestó su director había estado aquí en otras ocasiones y, y eh, estamos seguros que va a hacer un buen trabajo porque él eh, también aplica el método de la policía de proximidad así es que eh, estaremos en la dirección regional eh, este con asiento en, en vivienda eh, estaremos a la orden todo el sentido general y sepan que tienen a su disposición un general de la Policía Nacional para el bien de la sociedad para el bien de la República Dominicana muchas gracias